Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a explorar un poco eh, YouTube Studio y va, vamos a, a visualizar un poco algunas de las herramientas con las cuales cuenta YouTube que nos van a ayudar a nosotros a poder gestionar nuestro canal. Entonces es, es muy importante conocer las funcionalidades que existen dentro de este canal. Fíjense que acá nosotros tenemos un panel de control donde este nos va indicando cuáles fueron los últimos videos que subimos, eh, nuestra cantidad de suscriptores, este nuestros eh, videos principales, algunas novedades también acá. Fíjense que ahí tenemos un recuento de los videos publicados. Acá tenemos este algunos comentarios que nos dejaron dentro del canal. Entonces toda esta información lo vamos a poder observar acá dentro de, de, del panel en el área de contenidos es donde eh, caen normalmente todos los videos cuando nosotros le damos en subir un video y cuando terminamos la subida entonces normalmente esos videos caen acá en la parte de contenidos que fue lo que yo les estuve eh, fue justamente donde cortamos nuestro video anteriormente y acá nosotros tenemos varias opciones. Fíjense que acá en el contenido nosotros podemos observar que este video es público, por ejemplo, sí que no tiene ninguna restricción, ¿sí? eh, que la, la fecha de publicación, la cantidad de visualizaciones. Lo acabamos de subir, tiene una visualización acá. Y bueno, la cantidad de me gustas y, y, y to, nos da toda esa información. Por otro lado, acá en detalles, este nos da otra vez la posibilidad de este, poder... Eh, poder editar nuevamente el contenido de nuestro video. Esto lo vamos a, a, a ver un poco más adelante. Ahora también este qué, qué, qué, qué contenido le podemos eh, agregar allí más adelante. ¿Sí? Entonces este podemos eh, editar nuevamente ahí el, el contenido. Podemos cambiar otra vez si es visibilidad pública, si es privada. sí eh, Sobre las estadísticas de este video, bueno, pues posiblemente no va a haber mucha información porque lo acabo de subir pero cuando uno ingresa acá entonces tiene eh, la vista general la cobertura sí entonces este tiene tiene esa esa información sobre ese video en particular no sé si podemos visualizar un video eh, a ver bajo un poquitito más acá a, a, a mirar un poco opciones este fíjense que acá también me da las opciones para poder filtrar si sí, es un video creado para niños por descripción, por reclamaciones de autor, por título, por, por visibilidad, entonces también yo puedo hacer filtros acá. Eh, vamos a, a mirar un poco eh, esto, este, por ejemplo, ¿sí? Entonces eh, acá podemos ver las, las estadísticas, ¿sí? Eh, para, para ver un poco, acá me indica que hubo tres perdón, 10 visualizaciones, este fue el tiempo de visualización que obtuvo. Acá está un poco la, la parte de cobertura, 1,1%, ¿sí? eh, un poco de interacción. Acá me va a mostrar, por ejemplo, la, la audiencia. ¿sí? Entonces este me da esa, esa información estadística relacionada a, a un video en, en particular. ¿sí? Tenemos también otras opciones acá. Eh, ustedes pueden observar que acá también uno puede controlar este, lo, lo que sería la parte de comentarios. ¿sí? Entonces este, uno puede entrar acá y, y, y mirar por ejemplo los, los comentarios que hubo. En este caso no hubo ningún comentario porque es un, es un video que acabo de subir hace eh, unos días nada más. Pero fíjense que eh, nos da eh, muchísima información. Acá uno puede directamente ya hacer clic y visualizar esto en YouTube, el, el, el video que acaba de subir, por ejemplo. Entonces directamente uno ya puede ver cómo se está visualizando eso dentro de, de YouTube. Es una, es la vista que este nosotros normalmente compartimos a través de, de un enlace acá en, en YouTube. Lo voy a parar acá. Fíjense que ahí está el, el video ya. Este... Está reproduciéndose. Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Y este, tenemos también otras opciones acá. Fíjense que acá tenemos, eh, con las opciones de los tres puntitos, podemos editar el título y la descripción que ya vimos ahí. Acá están las opciones para obtener, para compartir. Fíjense que nosotros podemos descargar nuestro video acá y si queremos este lo podemos eliminar definitivamente entonces uno puede también obtener el enlace y ese enlace después lo puede compartir en sus redes sociales o, o en sus cursos ¿sí? entonces estas son algunas de las funcionalidades que está acá dentro del contenido dentro de las listas fíjense que dentro de las listas uno puede tener todas las listas y dentro de esas mismas listas puede observar este la cantidad de videos que tiene publicado entonces acá ustedes pueden observar alguna de las listas que yo había creado Fíjense que eh, acabo de crear en un video anterior eh, una lista que se llamaba YouTube, entonces eh, esa es la lista que me aparece acá, pero yo puedo ir creando otras listas también, Eso era lo que les estaba comentando, ¿sí? entonces eh, por ejemplo puedo, voy a crear una lista para mi curso de Amara, entonces simplemente eh, pongo el título acá, le doy en crear y esa lista ya va a estar disponible, la próxima vez que yo ingrese y suba eh, un, un video dentro de mi canal entonces esa lista ya me va a aparecer disponible ahí para poder seleccionar y, a, y agregarle mis videos. Acá están las estadísticas genéricas de todos los videos que tenemos publicados acá, eh, las, serían las estadísticas del canal, eh, fíjense que también este, las estadísticas pueden ser por contenidos, por videos o pueden ser también por las estadísticas de todo el canal. Esto es algo muy importante que nosotros lo, lo, lo, lo, lo hayamos este, visualizado. Es un punto eh, crucial para ver eh, cuál es nuestra audiencia, este, cómo eh, están eh, consultando nuestros suscriptores, cómo están viendo nuestros videos. Acá podemos observar que en esta fecha entonces eh, hubo un pico acá. Eh, de, de personas que estuvieron mirando entonces eh, es, es una información valiosa la que está en en, en esta parte, sí la parte de, de subtítulos eh, ya lo vamos a ver en, en el siguiente video que este va, vamos a, a tocar todo lo que es subtítulos y bueno la parte de personalización ya y configuración entonces nosotros ya lo vimos en videos anteriores bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes el todo el potencial que tiene youtube estudios para poder nosotros este tener un control sobre los videos publicados en nuestro canal nos vemos en el siguiente video hasta luego